Lo primero que quiero manifestar es la solidaridad del gobierno nacional con la familia de la víctima, así como con la sociedad ecuatoriana, porque este es un hecho violento que nos duele a todos, absolutamente a todos los ecuatorianos. Estamos enfrentando un crimen atroz que no, que no va a quedar impune. El día de hoy se anunciarán muchas cabezas que tendrán que rodar por la falta de transparencia y la aparente negligencia en las investigaciones. Estamos con cuatro procesos investigativos. El primero, para establecer y esclarecer absolutamente qué pasó ese día. Es fundamental determinar todos los niveles de responsabilidad. En segundo lugar, he dispuesto al comandante general, del día de hoy, elabore los sumarios administrativos disciplinarios para todos los involucrados en la Escuela Superior de Policía que, por acción o por omisión, permitieron muchas de las de los actos que derivaron en el fatal eh, incidente. Finalme, eh, finalmente, los dos últimos, que son los más, los más importantes, tenemos equipos de búsqueda sobre el presunto autor y no vamos a dejar que se nos vaya. Bajo las piedras, donde se encuentre, en cualquier parte del mundo, vamos a ubicarle y le vamos a someter a la Administración de Justicia. Y estamos también con el proceso de localización de la víctima ...técnicamente todavía es una persona desaparecida y continuamos en ese proceso. Las acciones puntuales que nos corresponde también tomar, porque el Ministerio del Interior es rector de la política pública... ...no es el guardia de la Escuela Superior de Policía para corregir esto. Nos corresponde reestructurar el sistema educativo y en ese sentido hemos dispuesto... ...que la dirección estratégica de la Escuela Superior de Policía esté bajo el gobierno de mujeres... Hoy serán posesionadas la nueva directora y el nuevo equipo que manejará la malla curricular y que dirigirá al grupo de instructores y de docentes de la Escuela Superior de Policía. Todo en términos de equidad de género. Será mayoritario el número de mujeres que formen a los nuevos policías ahí. Además, hemos dado corto plazo para las investigaciones. Este tema debe dar resultados. Este es un delito complejo que nos avergüenza. Y no solamente nos avergüenza a la policía, nos avergüenza realmente a la sociedad ecuatoriana en términos de cultura machista. Por consiguiente, las unidades más exitosas son las que tienen que responder el día de hoy. Y estamos esperando que con transparencia esa gestión sea la que prevalezca. Y finalmente, estamos fortaleciendo la oficina de asuntos internos, porque la depuración para nosotros no es un discurso. Para la depuración para el gobierno nacional y la depuración para el mando policial es fundamental. Aquí no hay espíritu de cuerpo en lo negativo. Aquí lo único que existe es espíritu de cuerpo para poder sacar adelante a una sociedad que está viviendo el flagelo de la violencia y de la criminalidad. Hasta aquí lo que yo les puedo manifestar en relación a los primeros pasos que estamos tomando y... Diariamente he pedido al Comandante General, a través de los oficiales que están dirigiendo cada uno de estos procesos, informe de manera transparente, en coordinación y articulación, entendiendo que quien es titular de la investigación no es la Policía Nacional, sino otra institución. Muchas gracias. Gracias, señor Ministro. En este momento damos paso a las preguntas de los medios de comunicación. Andrea Samaniego, de Teleamazonas. Ministro, ¿cómo le va? Muy buenos días. Buenos días. Eh, quería nada más que nos precise información. Usted dice que el día de hoy se va a conocer eh, las cabezas que tienen que rodar. Está hablando de la Policía Nacional. Eh, si nos podría adelantar eh, de cuántas personas eh, se trata, quiénes son. Por eso por un lado. Y por otro, la familia ha anunciado que ha pedido eh, la difusión azul de la Interpol para buscar a, a este al Policía Cáceres. ¿Cómo van las investigaciones sobre este policía? A Cáceres le vamos a encontrar en cualquier parte. La policía tiene equipos muy exitosos de investigación. La policía está atrás en coordinación y en cooperación internacional. Y ese sujeto aparecerá en algún momento. En relación a las cabezas, todos quienes se vieron involucrados entre el día sábado en la noche y el día domingo en la Escuela Superior de Policía Hoy entrarán en un sumario administrativo rápido y esas personas serán desvinculadas de la policía. Esa disposición ha recibido el comandante general y espero que en la tarde lo esté anunciando. La siguiente pregunta es de Jefferson Sanguño de La Posta. Ministro, buenos días, ¿cómo está? Una consulta y muchas de las cosas que ha hecho la familia es ¿por qué recién se empezó la investigación al cuarto día dentro de la escuela de la policía? Muchas de las cosas que se han dicho pasan también por la presentación de la denuncia inicialmente, luego por la toma de versiones y luego por algunos procesos que no le corresponden a la policía, le corresponden a la fiscalía. En ese sentido, es la, la, la Policía Nacional ha prestado las facilidades del caso y algunos mecanismos ameritan la realización de pericias. Esas pericias llevan el tiempo adecuado. La investigación, desde el día en que ya eh, se presentó la denuncia por parte del mismo sujeto, a, está llevando el, la, la fiscalía y será esa la institución que le corresponda informar los avances. Dentro de la indagación previa, nosotros no podemos entregar ningún dato adicional, pero se están realizando las coordinaciones necesarias. Paul Romero, de Cuevisa. Señor ministro, buenos días he eh, escuchado al, al abogado de, de la familia de María Belén Bernal y él señala que eh, hubo complicidad interna de muchas personas dentro de la Escuela de Formación de la Policía Nacional y él da un testimonio, él dice que eh, un oficial habría observado que existía sangre en la habitación en donde presuntamente hubo, no sé, finalmente qué es lo que lo que pasó y él trató de ocultar y de evitar que se haga una investigación. ¿Qué va a pasar con todas esas personas? Porque los sumarios administrativos son eso, administrativos internos, pero estamos hablando de un proceso penal, es decir, ¿cómo va a ayudar el proceso administrativo dentro de la investigación penal? En lo penal el titular de la investigación es otra institución, Paul. Nosotros tenemos que colaborar y dentro del sumario administrativo se determinarán responsabilidades que podrían servir. Ahí los impulsos fiscales son importantes y todas aquellas acciones que ejerza la defensa técnica. En ese sentido, nosotros actuaremos con absoluta y total transparencia. José Daniel Acosta, de Diario Expreso. Ministro, muy buenos días. Buenos días. Eh, si bien es cierto, la mamá de María Belén Bernal ha dicho que está ayudando dentro de estas investigaciones para la búsqueda, ¿cuáles son los puntos donde creen? Porque entendemos que se han extendido las búsquedas hasta Nanegalito o Calacalí en las quebradas. Si bien ustedes dicen que no se da por muerta a María Belén, pero están buscando su cuerpo. ¿Por qué se las busca en la quebrada? ¿Cuáles son los indicios que ustedes tienen para realizar la búsqueda en estos lugares? Técnicamente la condición es de desaparecida y lo que nosotros estamos haciendo es una trazabilidad de toda la información y con mecanismos tecnológicos, revisando videos, circuitos eh, cerrados de televisión privados y públicos. Es un trabajo enorme en la ruta, en la, par, en la dirección rutinaria que utilizaban las personas. Todo este trabajo está eh, gran cantidad de personal involucrado y cuando encontramos algún mecanismo, ahí se utiliza la parte operativa para rastreos. Esa es la, la, la situación, eso es lo que podemos hacer, ese es el mecanismo que eh, en estándar internacional se utiliza para la localización de personas. ¿Esto es la probabilidad de que esté sin, eh, sin vida y a su Técnicamente es una condición de desaparecida y el resto no podemos adelantar. Finalizamos con la pregunta de Iván Mantilla de Diario El Comercio. Buenos días, ministro. Por, por favor, para precisar, ¿cuántas personas están involucradas y recibirán este sumario administrativo? Mire, yo no tengo el número exacto, pero las versiones que ya han sido tomadas por Fiscalía y de todas aquellas personas que llegaron a conocer y no tuvieron la sensibilidad para comunicarse con el ECU 911 o comunicar a su superior jerárquico para que sea el que tome acciones eh, y pueda... Impedir y evitar a tiempo, todas esas personas hoy serán ya dadas de baja. Esa es la disposición que tiene el comandante general. Gracias, señor ministro. No tenemos más preguntas de los medios de comunicación. Gracias una a ustedes. Más. Buenas. Perdón, una pregunta más. Sí, eh, pistas o tal vez. Buenos días, ministro. Perdón. Buenos días. Eh, pistas tal vez de el, de el teniente. Eh, Cáceres, tal vez, han, se han seguido, van ocho, nueve días hoy, se cumplen nueve días de, de que están en esta investigación, pero no se sabe nada, nada, no ha habido ninguna información, se han, se han hecho eh, ciertas al, alertas. Eh. Hay muchas pistas, pero no quiero alertar. Esperemos el resultado y yo soy optimista de que en el corto plazo, las unidades más exitosas que tiene la policía, como la Unace pueda dar con una persona y localizarla inmediatamente. Gracias, señor ministro.